no soy ni de Dios ni de nadie solo quiero aire para respirar porque no quiero ser la Mona Lisa que con su sonrisa finge no llorar Que me sobra el valor y el coraje Yo no quiero a nadie para despertar Que si mi vida es vuelo en el aire Yo pago el pasaje Que podré ser yo de quien yo quiera vivir a mi manera y salir a bailar Porque no quiero firmar los papeles de dioses ni leyes para vivir encarcelado.